Y aunque me digan que no, yeah Así lo quiero vivir y así me voy a morir Y si yo pierdo el control, yeah Sé que van a estar ahí los pibes van a seguir Y aunque me digan que no, wow, oh, wow oh, si me quiero morir Y si yo pierdo el control Yeah, sé que van a estar ahí Los pibes van a seguir si uno está menos 100 por ley, otro activa ya jaguarete Si no sabe qué hacer, se lo arrastra hasta amanecer Si ya pierde aceite le negrata, siempre está el que lo rescata Vaya, pa allá, venga pa' acá, siempre está el langa El que se la manda y el que le da la nasta Esa es mi banda, esa es mi banda Siempre está esa cara que se extraña El de la maña, el cheto y el braza Nos entendemos con la mirada, ángeles sin alaceres de palabra Nunca olvidamos, damos lo que damos a la vida como venga la Mai nigga, no descontrolamos, ni nigga, muy alto volamos. La misma sonrisa apreciamos, la misma cara caminamos. Le daremos besa, que lo se ve, sabe ya que hacer, hágalo arder. Póngase la 10, escuche el EPC, prepare el Fernet que va a amanecer. Que me digan que no, yeah, así lo quiero vivir y así me voy a morir. Y si yo pierdo el control, yeah, sé que van a estar ahí van a seguir, y aunque me digan que no, oh, oh, así lo voy a vivir, y así me quiero morir, y si yo pierdo el control, yeah, sé que van a estar ahí, los Van a seguir en Estoy agradecido a todos mis amigos Los que han luchado y jamás se han rendido Los que están conmigo y lo que no les pido Que no se desvíen tanto del camino Y que vayan a un sitio mejor Que encuentren la paz en su mundo interior Que acá lo esperamos con la mejor Con flores y freestyle y mucho amor yeah. Los que han gastado conmigo suela De tanto patear callejuela al hijo que también me enseñó que la calle es tremenda escuela, yeah, a los pibes del barrio que más de una vez me han salvado la papa, poniendo comida en mi panza, preguntándome qué me pasa, yeah. Estoy agradecido por todo lo vivido, dejar mi huella marcada siempre en cada partido. Los que no están conmigo, yo jamás los olvido. La risa, los llantos, el amor, el odio, la ranchada y lo compartido. Yeah.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 Cosmico, nada, nada, nada, nada, Hey Yeah Yeah